Si la población mundial alcanza los 9.600 millones de personas en 2050, para mantener el actual estilo de vida será necesario el equivalente a casi tres planetas. ¿Eres tú parte del problema? Producción y consumo responsable. Cinco preguntas que abrirán tu mente. Saca un boli y apunta tus respuestas. ¿Cuánto tardas en ducharte? ¿Menos de 8 minutos? ¿Entre 8 y 15 minutos? ¿O 15 minutos o más? ¿Cada cuánto renuevas tu vestuario? ¿Una vez al año? ¿Cada temporada? ¿O cuando hay rebajas? ¿Sabías que para producir un kilo de algodón son necesarios 5.000 litros de agua? Si hacemos los cálculos, se necesitarían unos 2.900 litros de agua para producir una camiseta. ¿Qué tipo de iluminación utilizas? ¿Bombillas de bajo consumo? ¿Las mejor que estén de precio? ¿O las clásicas? ¿Sueles utilizar el ordenador mientras lo estás cargando? ¿No? Si sí, cuando no tienes batería o lo utilizas siempre. ¿Qué haces con la comida que te sobra? ¿Se la das al perro? ¿Te la comes más tarde? ¿O la tiras? Cada año se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes a 1.300 millones de toneladas, termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores o se estropea debido a las malas prácticas del transporte y la cosecha. ¿Eres tú parte del problema? Suma tus respuestas y averígualo. Si estás debajo del 6, enhorabuena. Siga así. Si estás entre el 6 y el 10, no está mal, pero puedes mejorar. Sigue trabajando. En cambio, si tu puntuación es mayor que el 10, no lo estás haciendo demasiado bien. Pero bueno, tranquilo, todavía estás a tiempo. Da el paso.